A perros malditos, ¿cómo están? Los saludos sucios a los escorpión dorados y con esta edición especial de algo que se ha convertido en una tradición durante muchos, muchos pinches años, así es los antihoróscopos al estilo del escorpión dorado Voy a dar estos anteróscopos 2020 Nomás porque se me pega a la gana Nomás porque mi peluche en el estuche así me lo dicta Y porque me inspiré ahorita con la naturaleza Y con ese ruido de mierda que no me deja hablar pero aquí vamos porque yo sé que ustedes están muy atentos de los horóscopos De lo que les tiene preparado los astros Porque yo sé que ustedes prefieren poner su fe y su confianza En los horóscopos, en los astros En lugar de ponerse a chingarles En lugar de construir su propio destino Así que para toda esa gente estúpida y huevona Hoy les voy a decir que les depara la suerte Porque sí, no es que tú seas un idiota No es que tú seas chingón Es suerte nada más Así que ahí les va a pinche bola de suertudos, idiotas ¡Ay, cabrón! Que me cae. Que este también es como mi micrófono ahorita ¡Aries! Sí, este 2020 has tenido muchas pruebas en tu camino Has llegado al borde de las lágrimas en muchas ocasiones Y has tenido que sortear muchos obstáculos producto de todas las cosas que han sucedido en el año. Pero yo sé que tú, Aries, tú por más que le eches ganas, no nos engañemos, siempre has estado bien pendejo desde hace un chingo de tiempo, no es por el 2020 ni por la pandemia, es porque estás bien idiota. ¿Para qué nos engañamos? Mejor por a estudiar, pinche huevo de mierda, pinche vieja huevona, porque hombres y mujeres, no importa de qué sexo seas, Aries, estás jodido desde hace mucho. Vamos con lo siguiente Capricornio. Capricornio Pinche signo de la necedad Ya cabrón Deja de, de, de necear Deja de estar diciendo pendejadas Si ves que una y otra vez el mundo te dice Que estás neceando Y que estás diciendo pura idiotez Y que estás nada más así, como, como borracho malacopa güey, Fluye es lo que te dice el 2020 Eso son lo, lo que te dicen tus astros O tus estrellas Tienes que estar fluyendo my friend Tienes que estar fluyendo con la naturaleza Con las cosas que se te vaya presentando Que hace calor pues encuérate. Que hace frío pues Tápate, fluye ya deja de estar necesitando, deja de estar llevando la contra para todo. Hemens, Hemens. doble personalidad. Aprovecha toda esa doble personalidad que tienes en tu signo zodiacal para decir a ah, chinga. Hoy puedo ser quien yo quiera ser Si tú te quieres reinventar en este año Estamos a la mitad todavía Estás a tiempo, porque sí A lo mejor la mitad de este año te la has pasado en tu casa Haciéndote idiota O a lo mejor te ha valido madre la pandemia Y ha salido como si nada Pero a la mitad del año de este 2020 Puedes aprovechar esa bipolaridad Que tienes para hacer lo que se te pegue Tu pinche gana Para echar más hueva O para ponerte ahora sin las pinches pilas Cualquiera de las dos es válida De todos modos Jamás vas a poder lograr ser un dios así nivel escorpión dorado como yo. ¡Ay! Escorpión. Sí, escorpión. Tú estoy sintiéndolo. Estás cobijado bajo el signo más cabrón del mundo con uno de los pinches animales de poder. Más pinches ultra divinos y tocados por los astros y tocados por una generación de muchas deidades Vas a poder hacer lo que se te pegue tu pinche gana Simplemente rezale al peluche del estuche Y con eso vas a poder Lograr todas tus metas Conquistar todos tus culitos o tus palitos Depende tu preferencia Depende tu sexo No importa, con escorpión podrás llegar a otro nivel De nada pendejo ¡Tauro! En el signo llevas la penitencia Eres una cornuda o un cornudo No nos hagamos tontos, ya lo sabemos Te están pedaleando la bicicleta Están metiéndole mano en el área chica a, a, a, a, Te están haciendo algo Pero tú ya lo sabías desde el principio Porque ese es el destino que te tocó Ser Tauro y ser cornudo o cornuda Así que de amor ya valiste madre Lo cual no es precisamente malo Porque tú también puedes ser El dios de los cuernos Tú también puedes aplicar lo que se te pegue tu gana, así que sal a la vida A la calle, al donde se te pega la gana Siempre muy bien, cuidado por el pinche COVID Pero, dale suelta a tu sexualidad <risa> ¿Cáncer? cáncer Siempre ha sido el cáncer Siempre ha sido el cáncer de tu familia, siempre ha sido el cáncer de tu escuela, siempre ha sido el cáncer de tu propia vida. Ni modo, así vas a ser siempre, pero eh, también le puedes ver positivo. Es como cuando te cae caca de pájaro y dices, ah, qué buena suerte. O sea, a lo mejor tú eres así, tú eres como la caca que le puede caer a cualquier situación y tu mala suerte le va a traer buena suerte a alguien más. Si no me tienes porque eres idiota, pero ahí está la, la clave de lo que debes de, este, ponderar siempre en tu vida. Vámonos con ver... ¡Digo virgo. virgo! ¡El signo de Virgo! Yo siento que en este momento los astros te están diciendo Pues sí, porque los astros no hablan, pinche idiota. Ese es el sentido de todo este video. Pero bueno, Virgo, si quieres hacerte sentir bien contigo mismo, déjame decirte que en esta semana sí vas a tener suerte, eh, por lo menos eh, el, el, en este mes. Aprovecha este mes porque vas a tener suerte. Apuesta a lo idiota. Apuesta a todos tus ahorros. Gástalos a lo idiota. Sí, ¿por qué? porque las estrellas es lo que dicta tu suerte y, y no tu y pinche responsabilidad. Así que ve y apuesta a todo. Apuesta a tu casa, apuesta a tu vieja, apuesta, a ver, apuesta a todo. Y seguramente vas a ganar. Y si no, le echas cualquier pedo a los astros, ¿va? <risas> ¡Leo! ¡Sí! ¡Eres un león! ¡Eres una leona en la cama! Aprovecha ese poder sexual que tienes en tu interior. Aprovecha ese líbido. Porque de ahí sale y emerge todo tu peluche en el estuche para lograr tu cometido. Leo hoy más que nunca se encuentra en fuego. ¿Por qué? Porque este 2020 ha sido favorecido contraer la parada o traer la mojada todo el pinche día. Aprovechalo porque, pues, para otros signos y otras edades, eso está cabrón, güey. Eso ya quisiera por lo menos una vez al año. ¿Y tú lo tienes diario? Pues aprovechenlo. Da, sí, dale descanso al ganso. Ni madres, no. Apapacha la cucaracha. Sí, claro que sí. Dale que para eso es. Y no sabes cuándo te va a volver a funcionar. Así que aprovecha hoy que hay, ¿no? Libra. Libra. Libra. ¿Cuál li, era Libra? Dale la libra dale. Espera, ver, estoy conectándome. Espera, esta es la, la señal. Ahí está. Libra. La libraste en safe. Sí, en esta nueva normalidad En la que de repente dice que ya va a estar bien Y que ya este, Jim este ya va a traer la cura Para todo Latinoamérica Y que pinche Trump también y que le... Bueno, el punto es que Libra, ya la libraste Nada más por tu pinche signo Por eso la libraste en safe con tus ahorros Con tu trabajo, con tus relaciones de la vida Pero no te confíes No te confíes porque los astros Te tienen preparadas varias sorpresas Y varias pruebas Que tú tendrás que sortear Para salir victorioso, para salir victor así que si dices uff no mames ya la libré porque soy libre no puede ser que te cargue la chigada pronto <risas> Pisces, pisces, pisces, sí Últimamente en este 2020 has sentido Como que no encajas en ningún lugar Como que nadie te quiere juntar contigo No te preocupes, es algo natural Lo traes en tu signo zodiacal Hueles a pescado, sí Nadie te lo dice, pero te huele a pescado La entrepierna, el sobaco y el pinche aliento Aléjate de la gente Ponte una pinche pastillita Échate un chico de los... Algo, güey, pero ap apestas No importa si es mujer o hombre, apestas Esa es la verdad de todas Todos los que dicen los signos de zodiacal ya están mintiendo Yo te estoy diciendo la verdad de nada Agradece mi sinceridad Acuario Acuario Ay, ah, Acuario Acuario, no tengo nada bueno que decir Y me enseñaron desde hace mucho, mucho tiempo Que si no tienes algo bueno que decir de alguien Mejor le dices chingas a tu madre Ya Sagitario El Sagitario con el poder que me da Esta pinche Naconda. Esto, esto es una representa Es un monumento que me hicieron A la extensión de mi personalidad Lo ven en el final Porque está, está muy larga Pero bueno Sagitario regresando al tema Déjame decirte que tú De entre todos los signos De entre todos los signos Eres el más X del mundo A todo el mundo le va el espíritu. Pero si eres Sagitario Y te tocó llegar a este mundo Bajo el cobijo De ese signo Hoy es un buen día Para hacerte de un nombre Después de haber sido Un pinche nada Y una pinche pobre estúpida Que nadie pela Un pobre imbécil que, que no dan un pinche peso por ellos adivina que Sí, este 2020 Las cosas van a seguir igual Así que este, acostúmbrate a tu pinche <risa> vida eh, Son antioróscopos, lo siento Es la sinceridad andando Así son las cosas Yo no hice las reglas Yo solamente interpreto a los astros Y les comunico Así que a mí no me echen la pinche culpa Soy el escorpión dorado Espero que les hayan gustado estos antioróscopos 2020 Compártanlo, compártanlo Pónganle ahí en el minuto Que corresponde a toda su familia A todos sus amigos Y compártanle su signo zodiacal Para que sepan lo que les depara el destino soy el escorpión dorado Fase 6 Eternity. Peluche en la estuche. Ah.